Mua. Yo siempre tendré estilo Yo no tengo style y pe, no tengo estilo Si voy por la calle me creen, un desfilo Con el fake y blue yo siempre bien vestido La gente critica pero Bien crecido. Yo no tengo y no tengo estilo Si voy por la calle me cree un desfilo Con el teclu y pluvio siempre bien vestido La gente critica pero yo voy bien crecido Pluvio entra el compás, como Putin al Donbass Arriba las manos, este te misil batalla. Sabes tú eres fagras, eres animal, de los pardos me sanglás Tú eres un payaso y no te gras Tengo gurgras, como mira su burás No puedes conmigo, estoy en otro plan astral ¿Quieres una foto? a la cola y a apagar. Yo no sé la calle pero voy bien de cash Sara si ahora bala yo soy ni para la marras. Los que se disparan, no tienen bala Yo soy por ganas, me tapa de Prada A mí no me hasta tú ya deseara Aunque sea cara, tengo lo sin marca rapero básico, deberé coger la baja Moscoso yo hago barra, tú no llegas ni a mi caja Yo siempre bien vestido, la gente critica, pero yo voy bien crecido. Yo no tengo style y pez, no tengo estilo. Si voy por la calle, me cree. Onda filo, con el peclu y plu, yo siempre bien vestido. La gente critica, pero yo voy bien crecido. Yo no tengo style y no tengo estilo. Estilo, si por la calle, me cree. Onda filo, onda filo, yo Nilo. ¡Ey, ey, le voy